Vamos a ir comenzando ya la jornada, de acuerdo. Mi, bueno, primero me presento. Mi nombre es Carlos Arce, soy el delegado de la asociación aquí en Córdoba y también el, el coordinador del área de, de migraciones de, de la PDHA. En primer lugar, agradeceros a todos y a todas de verdad ¿no? pues el esfuerzo que, que habéis hecho para compartir con nosotros y nosotras este, este de sesiones porque, en fin, la, las circunstancias son hostiles eh, en todos los sentidos, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos hubiera gustado hacer esto de otra manera, esto estaba previsto que se hiciera pues hace dos meses, justo cuatro días, cinco después de que se declarara el estado de alarma, esa era la fecha inicial, evidentemente no se pudo hacer, pero bueno, nos parecía imprescindible el... el el trabajar este tema y además, sí que desgraciadamente, por pues las circunstancias que se han ido produciendo durante el estado de alarma, pues más ha reforzado de otras perspectivas ¿no? la necesidad de seguir trabajando, de seguir hablando, de seguir debatiendo sobre, eh, sobre el tema que nos trae hoy eh, aquí a todos y a todas. Por lo tanto, muchísimas gracias. ¿no? El, ya almudena mi compañera que está por ahí. En las inscripciones seguro que ya os he ido comentando, todo el mundo está ahí, ¿no? desgraciadamente tenemos que, que respetar ¿no? las medidas de seguridad, está todo el mundo perfectamente colocado, todo el mundo con su mascarilla, tal, pues, tal cual. ¿no? Eh, ojalá lo pudiéramos hacer de otra manera, pero no lo, no lo podemos hacer. Entonces, si cualquier persona tiene dificultad, no, no se trae mascarilla, no tiene, tal, ahí a la entrada... Eh, disponéis también tenéis el hidroalcohólico allí Entonces, los dos días van a van a estar de, disponibles de acuerdo bien pues nos trae aquí el hablar sobre eh, los jóvenes migrantes que han pasado por eh, y las jóvenes que han pasado por el sistema de protección ¿no? y, y lo queremos hacer eh, nos parece urgente porque Aparte de la, eh, de la vulnerabilidad ¿no? que supone eh, ser niño o ser niña o haber sido niño y haber sido niña y haber tenido que crecer separado de tu familia de origen y más aún fuera de tu contexto cultural, del, del contexto del que proviene es una situación de vulnerabilidad muy extrema y ya solo por eso pues merece reflexionar, trabajar, eh, poner entre todos y todas para... Eh, bueno, cumplir el mandato legal que hay de, de, de trabajar por siempre por el interés superior de esos niños y de esas niñas de, para protegerlos, para facilitarle eh, la llegada a la edad adulta ¿no? de una manera lo más eh, respetuosa con la dignidad humana posible. Eso ya sería objeto y justificaría que estuviéramos eh, trabajando esta materia siempre pero es que además eh, desde la, eh, hay otra perspectiva que la hace también urgente ¿no? y ese esa carrera de criminalización que están, eh, que están viviendo los niños y niñas de, de origen migrante en los, ulti, eh, en los últimos años en, nuestro, en Andalucía en particular y en, eh, en nuestro país, en España en, en general. ¿no? Y, y nos parece que eh, esa amenaza eh, suplementaria a la vulnerabilidad de base que tiene un niño, eh, un niño o una niña que tiene que crecer fuera de su contexto, fuera de su familia, eh, pues hace especialmente necesario el que nos paremos el que, y, y el que la gente que creemos que los niños son niños, que las niñas son niñas, independientemente, vamos, los que creemos, que, que cre nos creemos lo que dice lo que dice el Convenio Naciones Unidas de derechos del Niño, lo que dice eh, todo, eh, todos los grandes tratados internacionales en materia de derechos humanos, nuestra Constitución, la, la Ley Orgánica de, Protección, eh, de Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la Ley del Menor de Andalucía, etcétera, etcétera, etcétera. La gente que nos creemos eso tenemos que eh, no dar ni un paso atrás ¿no? y, el, eh, y el unirnos, el reflexionar y el proyectar hacia la sociedad el que esa, eh, esa criminalización nunca mejor dicho es un crimen ¿no? y es un crimen que se centra sobre, especi sobre personas especialmente vulnerables ¿no? y, y quien criminaliza a personas especialmente vulnerables pues demuestra un poco su calaña y su catadura moral. Y, y, pero también es cierto que el, el no luchar contra esa criminalización, el no ponerse a, a, a, ante esa criminaliza criminalización, el mirar hacia otro lado ante esa criminalización es una forma de ser cómplice con ella. ¿no? Y entonces sí que entendemos que a, no hay excusa para personas que tenemos cierta sensibilidad eh, en, esta, en esta materia y que nos tenemos que poner a trabajar. ¿no? Y entonces… Eh, desde la APDHA llevamos muchos años trabajando en esta materia y este espacio es pues, un, un granito de arena, un granito de arena más ¿no? para intentar seguir trabajando en esta materia y seguir construyendo alianzas, seguir, seguir eh, eh, construyendo reflexión y discurso social y político en defensa de los, de los derechos fundamentales de, de, los, de los jóvenes eh, y las jóvenes migrantes. Eh, que están en Andalucía, que están en España y que han pasado por nuestro sistema de protección y que se enfrentan ante un vacío tanto de recursos sociales, de recursos legales y de y esa amenaza de la criminalización en su paso ¿no? a la vida independiente, a la vida, a la vida adulta. Por eso estamos, por eso estamos aquí ¿no? y, y, bueno, y hemos eh, preparado un panel de intervenciones pues, que guíe esa reflexión. ¿no? tenéis la desgracia que en el primer rato pues me voy a tener que aguantar a mí, vale, eh, y vamos a intentar ir un poco de lo más abstracto, lo más genérico, a lo más a lo más concreto. Entonces, la primera sesión vamos a hacer un pequeño repaso a, al informe de derechos humanos en la frontera sur que de, realizamos la asociación de pro Derechos Humanos de Andalucía todo, todos los años, que es un termo el título es bastante preciso, ¿no? es Un termómetro que intentamos poner todos los años a cuál es la situación de respeto, o desgraciadamente de no respeto, que es más frecuente, de los derechos humanos en la frontera sur andaluza, española europea. ¿no? Eh, que es también, por otra parte, la principal vía de entrada de los niños y niñas que, que hacen su proyecto migratorio solo, que después también Andalucía es eh, la principal eh, comunidad autónoma donde están en situación de protección estos niños y niñas y donde al final tienen que enfrentarse su eh, su, eh, su tránsito hacia la vida adulta. Entonces, pues vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cómo ha ido el último año y cómo se están transcurriendo estos primeros meses del año 2020 en, la, en esa frontera sur, en esa zona de tránsito de las migraciones desde el norte de África hacia el sur de Europa. Después vendrá eh, la, nuestra compañera Ana Rosado, que por otro lado tiene mucho que ver con lo que voy a contar yo porque es la, la compañera que coordina el, eh, el informe, pero también eh, lleva ya varios años trabajando específicamente en la materia de, de niños y niñas migrantes eh, que, que emigran solos ¿no? y sola. Y eh, muy concretamente hizo un trabajo estupendo junto con otro compañero de la asociación el año pasado, haciendo un, un informe sobre la infancia migrante no, no acompañada, que quedó estupendo, que creo que fue un gran trabajo el que realizaron. Y va un poco a desgranar las principales conclusiones, las diferentes líneas de trabajo que se abrieron desde ese trabajo. Da, da, da, da. Después, eh, ya siguiendo en el descenso a lo concreto, pues tendremos terminando hoy a José Miguel Aragón de la asociación eh, El Olivar, ¿no? que es una asociación de Madrid que trabaja con niños y niñas eh, migrantes y también con jóvenes eh, migrantes eh, tutelados y tuteladas y nos, vamos a empezar ya a trabajar ese desde la perspectiva más de a pie de obra, las dificultades que representan para, eh, para esa inclusión, para ese tránsito hacia la vida adulta, la criminalización que sufren los niños y niñas migrantes y después los jóvenes migrantes estutelados. ¿no? Ya para mañana contaremos eh, con los compañeros del proyecto Don Bosco, con Antonio Alférez, que nos, degr eh, nos degradará un poco la, la situación más concreta y más cercana aún, ¿no? también de la perspectiva del trabajo con niños y niñas migrantes eh, tutelados, tuteladas, eh, con jóvenes migrantes tutelados, aquí en la ciudad de Córdoba cuáles son las dificultades, las eh, eh, la herramientas que se disponen para lograr la inclusión de, y el tránsito hacia la vida adulta de estos niños y de estas niñas en nuestra ciudad de Córdoba. Y por último, ya eh, aterrizando en más concreto imposible en primera persona, pues vamos a tener tanto de Adelatif, eh, perdonad mi... Eh, sin mi pronunciación, eh, la Kias o la Kiase, no sé muy bien cómo se pronuncia correctamente, me corrige después de la TIF, y Josef Dasaev en Congo, que nos van a hablar en primera persona ¿no? de cuál, es su, cuál ha sido y cuál es ¿no? su, eh, su trayectoria vital como niños eh, niño migrantes que migraron solos, ¿no? niños que estuvieron en el sistema de protección y personas que después eh, se asomaron a... a al reto de convertir, convertirse en persona adulta en un sitio que no es el tuyo, que no es tu contexto cultural, sin tu familia, sin tu entorno social más, con, eh, más cercano. ¿no? Y, y bueno, ver, que nos cuenten en primera persona cuál es y cuál, es, cuál ha sido y cuál está siendo eh, su, su realidad en esta parte. Básicamente, pues esta es la, la idea que tenemos y por supuesto... La idea también es que dentro de todo lo posible, con más carillas por medio, que, bueno, que esto es un, una invitación al debate, a, a la intervención en cualquier momento de todas las personas que estamos aquí presentes, y os animamos, por supuesto, a que intervengáis, planteéis, preguntéis, aportéis lo que entendéis, entendáis necesario y oportuno en cualquier momento de, de las sesiones. ¿De acuerdo? Siempre va a haber un espacio específico de debate, pero por favor, que en cualquier momento de las intervenciones hablo por mí, pero también hablo por todos los compañeros y compañeras que van a estar presentes en, en la mesa. Que os sentáis con toda la libertad de intervenir en cualquier momento para, para hacer lo más rico posible la exposición y el debate. ¿De acuerdo? Pues si os parece bien, si queréis no Entramos ya en materia de, de la primera sesión. A ver, algo te, algo estoy haciendo mal. Creo que es de, de a ver, tío. Se oye, a ver, hola, ahora? Ahora se se escucha mejor ahora. Vale, pues lo intentamos. Vale. Bien, pues como os comentaba, en, esta, en este primer ratito vamos a hacer referencia a ese, a ese informe que hemos presentado hace un par de semanas nada más, eh, ese informe de derechos humanos en la frontera sur de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía. Ya os he dicho que es un, ese termómetro anual ¿no? que tenemos sobre la situación de, de frontera ¿no? y, y de ese tránsito migratorio que hay entre el norte de, de Marruecos, perdón, el norte de África gran parte de Marruecos, y el sur de España, cuando hablamos de frontera sur, eh, para que os situéis un poco geográficamente, es desde las Islas Canarias, Ceuta, Melilla, las costas andaluzas, Baleares, eh, eh, Costa de Murcia y Costa Valenciana. Cuando hablamos de, de frontera sur, geográficamente estamos, estamos, hablando, estamos hablando de eso. ¿no? Entonces, como digo, el objetivo de este informe es tanto el ser testigos, ¿no? o, o poder, no queremos ser muy, de, quizá demasiado pretenciosos, ¿no? pero sí que a por dentro de la, eh, de la sencillez y la humildad de medios. Tanto humanos como materiales que tenemos en nuestro colectivo, sin intentar ser eh, un, un testigo a lo largo del tiempo. El informe de Frontera Sur se hace de finales de los años 90 hasta nuestros días, o sea, ya llevamos, son muchos años, que al menos que haya una, una, referencia, una referencia, durante muchísimos años hemos sido la única referencia que ha puesto ese termómetro. De la, de la situación de los derechos humanos en, en la frontera sur. ¿no? Lo tenéis disponible totalmente abierto, eh, copyleft hasta el infinito, eh, en apdha.org. ¿no? De hecho, en nuestra página principal hay un, hay un slide ¿no? y si os queráis, eh, casi el primero o el segundo eh, eh, imagen que pasa, es la de la portada del informe, pincháis y ahí tenéis toda la, toda la información y por favor, utilizarla masivamente si os parece interesante, por supuesto. ¿no? Bien, pues el informe es una mezcla, de, tenemos una mezcla tanto de cifras ¿no? como también de análisis de fondo de las distintas realidades que nos han parecido más relevantes durante el año al, a, eh, que estamos analizando. En concreto, lo hacemos a año cerrado. ¿no? Eh, el informe de este año 2020 se centra principalmente en lo que ha ocurrido en el año 2019. ¿De acuerdo? Y entonces, la primera, la primera reflexión que, o el primer dato que, eh, que, a, que puede llamar la atención en este año eh, 2019 que se cerró y es una tendencia que continúa en estos primeros seis meses de, del año 2020, que ha habido un descenso pues, bastante, eh, bastante acentuado o relevante o significativo, como queráis llamarlo, ¿no? en las entradas por, eh, la entrada por vía regular en la frontera, en la frontera sur eh, española. ¿no? Si veis, en, se ve bien ¿no? lo de arriba, vale. Si veis en el año 2017, anda, eh, fueron una, una llegada estimada eh, de un poquito menos de 29.000, se duplicó en el año 2018 y ha vuelto y ha descendido. Eh, al 50% en el año 2019. Y en este año 2020, hay, en los primeros seis meses, hay un, un, un descenso adicional de un 30%, 31% de respecto a los primeros seis meses de, de ese año 2019. O sea que la tendencia eh, eh, es de un descenso bastante significativo ¿no? en, la, en la llegada. Esto está siendo muy celebrado ¿no? desde los de diferentes eh, responsables políticos del Estado español y también, por supuesto, jaleado y aplaudido por parte de la, de la Unión Europea. ¿no? Sí. Y, y muy especialmente se está poniendo de relieve ¿no? el, el, la gran colaboración que está, que está prestando el Estado marroquí en, esta, en este recorte ¿no? de, la, de la llegada a, a, territorio, a territorio español. ¿No? claro, y, y eso es una realidad ¿no? efectivamente eh, el, el, la llave la, la clave de bóveda de los flujos migratorios en, en la frontera sur la tiene efectivamente eh, en el flanco occidental el que, porque otra cosa es el flanco oriental que la vía entrada es Grecia el, el, el central del Mediterráneo, Italia y, y nosotros somos el, el occidental en cada uno de ellos hay un Estado que es protagonista de un fenómeno que se llama la externalización de fronteras. ¿Qué significa externalizar la frontera? Es trasladar el control fronterizo más allá de las fronteras naturales, políticas y administrativas, en este caso de la Unión Europea en general y de España en particular. Y la trasladan a terceros países. ¿no? Eh, terceros países, que esta external, externalización, perdón, teníamos ahí una, que no me la ha traído, pues estábamos ahí una diapositiva donde eh, aparecía eh, la evolución que ha tenido, pero digamos, esos controles van avanzando cada vez más a golpe de, a golpe de tratado de, de colaboración en la gestión migratoria, a golpe de tratado que condiciona la cooperación al desarrollo, al control de los flujos migratorios… A golpe de tratado de, eh, que facilita la expulsión, la devolución de personas a sus países de origen, a golpe, a golpe de este tipo de, de herramientas políticas y jurídicas, el control fronterizo de, de la Unión Europea y de España se va, trasla, se va alejando de las fronteras naturales eh, eh, y de las fronteras políticas y administrativas de, de España y de la Unión Europea. Y un papel clave ahí lo tiene el Estado, eh, el Estado marroquí. Es pues eh, el último control antes de dar el paso a, a territorio ya bajo soberanía española, bajo soberanía, bajo soberanía europea. Y en este sentido, el Estado marroquí también utiliza esa herramienta como un, un, una herramienta de negociación y de presión política en sus relaciones tanto con España como con la Unión Europea. Entonces, en este último año ha habido una, una intensa labor de negociación de, diplomática y política con el Estado marroquí y el Estado marroquí se ha aplicado ¿no? en, en, esta, en este control fronterizo y efectivamente han descendido la llegada al, al 50%. El problema está en el cómo, ¿no? porque también eh, igual que Turquía se aplicó en su momento, si queréis... Aceptamos barcos y decimos que Libia es un país o que Libia es un Estado, si queréis lo aceptamos. Un, la realidad, como todos sabéis cuando veis la tele, es una amalgama de, de milicias armadas que, en fin, y con esa, con esa gente negocia directamente el Estado italiano y la Unión Europea, o sea, con una playa de, de, de, de milicias privadas, armadas, en fin, y, y también por nuestro lado el Estado marquí. ¿Qué, qué tienen en común? Ya, ya vamos a sacar del tablero a Libia, ¿no? pues son bandas criminales eh, armadas. ¿Pero qué tienen como común Turquía y, y, y Marruecos? Pues desde luego que en el ranking ¿no? de, del, de la clasificación de países según, por Estado de Derecho y por respeto, el respeto a derechos humanos, pues campeones, campeones no son... España tiene muchísimos problemas en esa materia, por supuesto. Pero sí que es cierto que tanto Marruecos como Turquía están en unos cuantos escalones por debajo en lo que hablamos de, de respeto de, lo, de estructura de Estado de Derecho y estructura de respeto a los derechos fundamentales, principalmente para sus propios ciudadanos y ciudadanas, que son los primeros que lo sufren, pero igualmente para aquellas personas migrantes que están en tránsito en su territorio. Entonces, eh, las organizaciones, tanto nosotros y nosotras, eh, de forma más indirecta, pero también a los colectivos eh, con los que trabajamos en eh, marroquíes, pues han denunciado que en el último año cerca de on, entre 11 y 12.000 personas han sido desplazadas desde el norte de Marruecos que estaban esperando la, la opción de dar el salto hacia. Eh, territorio español, territorio europeo, desde ese norte hacia el sur, hacia el centro, sur de Marruecos, incluso a los países fronterizos con, eh, con el sur, eh, con, perdón, eh, por el sur con Marruecos, con unos medios, con una herramienta, pues desde luego de todo menos respetuosa con los derechos humanos. ¿no? Ha sido una violencia muy, muy, muy grave, muy acentuada y y siendo aplicado con personas que son muy vulnerables, personas que llevan mucho tiempo eh, en el tránsito migratorio, personas que llevan eh, estancadas en Marruecos mucho tiempo, sin recursos económicos eh, y también con todo lo que lleva en la espalda ese tránsito migratorio de que salieron desde Senegal, desde Camerún, desde guinea Conakry o desde el país de origen que salieran estas personas. ¿No? Entonces, y esto ha sido celebrado, aplaudido, puesto de relieve, Puesto en valor, como queráis llamarlo, por parte del Estado, eh, del gobierno español y muy en concreto por el, por el ministro Grande, Grande Marlaska. ¿no? Le ha parecido que, que, que ha sido algo muy positivo la colaboración del Estado marroquí en llevar a cabo esto, esto que vemos ahí. Y sinceramente como sociedad tenemos que reflexionar si, sí, bueno, primeramente eh, cada uno puede tener su opinión política sobre la necesidad o no de, de gestionar los flujos, de front, los, eh, los, los flujos migratorios y las fronteras de una perspectiva de la seguridad y policial exclusivamente o no. Cada uno tiene su opinión política y evidentemente desde nuestro colectivo tenemos una opinión política que entendemos que no debe ser así. Pero ahora, si tenga la opinión política que se tenga… Se supone que esto es un Estado, eh, nuestra Constitución dice que esto es un Estado social, democrático y derecho. se si tenga la opción política que se tenga, el suelo de respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos tiene que estar. Y lo que no puede hacerse, lo que yo no puedo hacer, lo que no puedo hacer porque es políticamente incorrecto que lo haga yo, lo subcontrato a un, a, a un tercero que no tiene tantos crúculos como yo. Eso no se puede hacer. Y eso como sociedad tenemos que reflexionar si queremos que eh, la gente que votamos para que gestione nuestra política institucional lo hace o no. Y como decimos siempre, esto debe ser una de eso que llaman los pactos de Estado, las políticas de Estado. Esto debe ser una política de Estado porque este quien esté en el gobierno a día de hoy siempre se hace lo mismo, siempre se gestiona la frontera de una manera similar. Y, esto, y, y ya se ya se pongan eh, se quieran poner el sombrero que se pongan y la definición que se quieran poner ideológicamente hablando del gobierno que esté eh, ahí, esto se hace de forma invariable igual bien pero el problema está eh, bueno, sí, sí deciros que en la los flujos migratorios eh, tienen su origen no en los, efectos, en los supuestos efectos llamadas, tienen su origen en los efectos de expulsión de las condiciones de vida indignas que existen en los países de origen de estas personas. Entonces, por mmm, duras que sean las medidas policiales de seguridad, de represión que se pongan en las fronteras en el último paso del flujo migratorio, sin origen no cambian la, no cambia las cosas, pues el... Eh, las personas van a intentar seguir saliendo. Lo que pasa esto es el efecto el tubo de pasta de dientes, ¿no? Esto una pasta de dientes. Si le aprietas por una parte, que hace la pasta de dientes, se desplaza la parte que no está apretando, ¿verdad? Pues aquí pasa lo mismo. Si apretamos una parte, si apretamos y si aplicamos más violencia, más represión, una parte de la frontera, los flujos migratorios lo que van a tender a irse hacia otra parte pero salir van a seguir saliendo porque las, perso las personas siguen sin tener unas condiciones de vida dignas en sus países, en sus países de origen. Pues entonces, a una escala micro, ¿no? eh, eh, en nuestra, eh, fijándonos solo la, en la frontera sur, vemos aquí tenéis las la zonas de llegada por eh, en lo, más, en lo que está en verde el año 2019 y lo que está en naranja el año 2018 veis que en, en todas las vías de entrada hay eh, una, un descenso bastante, bastante relevante salvo eh, en una ¿no? que como veis que es la vía la vía de canaria en canaria sí que ha habido un, aument un aumento pues ahora veremos después hablamos de las cifras vale y, y, y las ponemos en contexto porque podemos decir que ha habido un aumento de más del 100% de llegada ¿no? en, en Canarias, pero estamos hablando, no dejamos de hablar de 1.500 personas a 3.000. Y después vamos a contextualizar esa, esa cifra. Pero bueno, a pesar de ello, sí que decir que hay un descenso en todos los sitios, menos por la vía canaria. Ha habido un aumento de la represión en toda la zona norte y entonces como la zona norte tiendas taponada, es más difícil eh, hacer el tránsito, nos vamos a, a, otra, a otra vía diferente, nos vamos hacia el sur, ¿no? y lo intentamos desde el sur. ¿Qué problema tiene el sur? que eh, Un problema eh, material y geográfico, ¿no? que eh, en la parte más, más cercana de la frontera sur, Norte de Marruecos, eh, España, eh, Tarifa, estamos hablando que hay 14 kilómetros de distancia ¿no? y después si, nos va, eh, si veis y se va abriendo incluso el mar de Alborán que ya empieza a ser más peligroso, más distancia, hay una distancia relativamente pequeña desde el punto de vista de lo que es el mar, la distancia que hay entre el Sáhara Occidental y las Islas Canarias, en las que hay entre Senegal y las Islas Canarias, estamos hablando ya de una distancia desde Mauritania a las Canarias, una distancia mucho más grande, y al haber mucho más distancia hay mucho más riesgo y hay muchas más posibilidades de que acabe en, en bueno, en, en estas cifras, ¿vale? Aquí, ¿no? Eh, el, en el año 2019 hubo casi 600 personas, 585, que se tenga constancia todas estas cifras que sobre todo de personas muertas desaparecidas hay que ponerlas en cuarentena porque no hay mm, herramientas estadísticas que puedan medir cosas que están en, en la zona más oculta, más oscura, más menos accesible de, de la vida o del mundo, si queréis llamarlo. entonces las la vías la, eh, las vías migratorias regulares, por definición son, una, son unas vías que están fuera de los circuitos legales, normalizados, eh, por los circuitos eh, normales por los que trae, transitan las personas. Entonces, pues normalmente hay muchas personas que pierden la vida tanto en el mar como en el desierto, como en diferentes eh, zonas deshabitadas en mitad de la nada, entre eh, del sur de Argelia, del sur de Marruecos, del norte de Mali, que de esas personas no se tiene ningún tipo de noticia. Entonces, hay estudios que dicen de que que estas cifras se podrían multiplicar entre por dos o por tres. Esto es lo que se tiene noticia. Hay de, puede haber entre dos o tres personas, eh, eh, por cada persona que se tiene noticia, aunque sea de que está desaparecida o fallecida, hay otras dos o tres personas de las que no se tiene ningún tipo de noticia, pero que salieron de su lugar de origen y ya nunca más se supo, se supo de ella. ¿Vale? Entonces, el año pasado, eh, casi 600 personas se, se tiene constancia que han muerto, han desaparecido intentando llegar al territorio español, a territorio otro, europeo a través de, de las fronteras, de la frontera sur española. Efectivamente, hay un descenso respecto a, al año pasado, perdón, respecto al año 2018, donde fallecieron pues, mil, eh, alrededor de mil personas. Pero sí que es cierto que el descenso no es proporcional. O sea, digamos, proporcionalmente, el año 2019 fue más peligroso que el año 2018, aunque ha habido menos fallecimientos. ¿no? Porque al haber menos flujo, ¿no? haciendo la proporción, el año. Y en gran medida, esta, esta mayor tasa de mortalidad eh, viene vinculada al hecho que las rutas que se tienen que elegir son más peligrosas, se arriesga más a la hora, a la hora de de, de tomarla. estos son unas una cifras eh, inaceptables. ¿no? O sea, eh, desgraciadamente, estamos en un contexto ¿no? en el que estamos ahora, la pandemia que nos ha, no ha venido encima, donde las muertes duelen ¿no? y cada vez que uno ve lo que ha pasado en las residencias mayores, por poner un ejemplo, y, y la, la gente se, se remueve y la gente protesta y la gente eh, pide responsabilidades políticas. ¿Quién estaba gestionando aquello? ¿Viste? Que es que aquí se han muerto miles de personas. ¿no? Eh, en esto ¿Qué ha hecho usted? esto porque ha sido? Pues, durante llevamos ya 30, más de 30 años, desde el año 88, ¿no? A, 88 era, ¿no? desde la primera muerte que tuvimos constancia, hasta nuestros días, 32 años ya aún miles de muertes en la espalda sin que se produzca ningún tipo de incomodidad social, al menos. ¿no? De, de preguntar de cómo una política pública, porque el control de fronteras, la gestión de flujos migratorios no deja de ser una política pública. Cómo una política pública puede estar produciendo año tras año, cientos o miles de muertos sin que a nadie, eh, sin que socialmente nos paremos y digamos ya... Esto no se puede gestionar así. Si lo está gestionando y estos son los resultados, usted lo tiene que gestionar de otra manera. Yo tengo una consulta. Sí. El año pasado, España se comprometió con la Unión Europea a la adaptación de 40 millones de euros para el tema de control de se mediados a mediados de a finales del año pasado eh, se desembolsó una cantidad de 26 millones de euros en materiales supuestamente para reforzar esas fronteras. ¿Se sabe inicialmente si parte de ese dinero se si ha desembolsado para prevalecer los derechos eh, humanos de esas personas que van a traspasar esa frontera o solamente ha sido para eh, abastecer al reino de Marruecos de eh, vamos a decir, medios para, para que la gente no pase? Vamos, tal cual. De hecho, es que no, en ese fondo era para eso, o sea, que no se escondía el. Pero no hay Si no pasa en la frontera, pero que esas personas en situación... Aparte que eso, y siendo, porque en la, en la vida lo que, lo que no podemos engañarnos a nosotros mismos. Si tú le entregas, es como cuando se le venden eh, armas a Arabia Saudí. Usted no puede decir, que le estoy vendiendo armas a Arabia Saudí, pero me han dicho que, con, que le, con la arma que le estoy vendiendo no van a matar a nadie. Eh, cuando Arabia Saudí está en, en, en mitad de un conflicto en Yemen abierto como mínimo, ¿no? Aparte de otras actividades que Arabia Saudí tiene como, pero, eh, es que es un poco decir, por sí, favor, realmente no ha sido ha sido más Claro, pero es que en este fondo en concreto es para que Marruecos mejorara sus capacidades materiales y humanas para el control el control de fronteras. Pero si las claro. personas que están ahí... Pero es que no, no, no, no, no, no le puedes pedir algo a alguien que no está en condiciones de dártelo. Y el Estado marroquí, a día de hoy, la estructura político-administrativa, y ya no hablamos policiales del Estado marroquí, no son capaces de garantizar una, una gestión respetuosa de los derechos humanos porque la estructura, la lógica que tiene el Estado marroquí no está en esa clave. Porque si no, si tú no lo haces bien, no te doy esos fondos. Claro, pero si la, la cuestión es que... Mmm, me explico, tú le estás entregando eso a un Estado que no tiene esa estructura y esos protocolos mmm, de actuación acorde con la, el, los requisitos mínimos de, de la dignidad humana o derechos humanos, no, eso ya es un grave problema, pero es que además, que lo que tú le estás pidiendo es que pare a la gente. Sin más, ¿eh? bueno, yo político, mi objetivo político es que usted me pare a la gente. O sea, y que eh, el, es que el, el pecado está en el, en, en el objetivo político de, de, en, en el encargo inicial. O sea, el encargo inicial me paga usted a la gente. Me da igual como me la pare. No, no sé si, sí, sí. si me explico. Entonces, claro, el.. el el Estado marroquí cumple con. está efectivamente está aplicando, ¿no? eh, Igual que el señor Grande Barlasca anuncia, lle, llevamos tres años quitando concertinas, que debe ser eso complicadísimo. Desde, ¿no? Desde 2018 llevamos quitando concertinas, pero vamos, han quitado un trozo, pero eh, lo, es que a, cientos de metros más. Es que en Marruecos, con la financiación que le estamos dando, ha construido otra valla con un foso que le hace falta poner caimanes y, y con concertina. Entonces, es un poco. Pero también es una responsabilidad social ¿no? el decir, eh, oye, eh, ¿me trago esto o, o no", no? Y a la hora de tomar mis decisiones políticas desde el punto de vista de la política institucional, yo deposito mi confianza en un gente que hace esto o no la deposito, eso ya cada uno... Pero al menos tener encima de la mesa lo que hay ¿no? y, y, y en esto eh, son bastantes. En, en concreto el señor, ya nadie tenía duda del perfil del, grande, del señor Grande Malasca antes de ser ministro, pero bueno, siendo ministro no ha sorprendido a nadie, ha seguido haciendo lo que hacía antes de serlo, cuando era magistrado, ¿no? Él lo, lo dice de una forma bastante explícita, sin, no, no suele adornar mucho el señor Grande de Marlasca sus declaraciones y en esto no. En esto Está felicitando a Marruecos por su colaboración y lo único que pone encima de la mesa es mire, me entraron tanto el año pasado y han entrado tanto este. Felicito la colaboración del Estado, o sea, agradezco y felicito al Estado de Marruecos por la colaboración. Y se ha acabado, sin hablar de derechos humanos, de derechos fundamentales o... Eso no está... Dentro del balance, el, el Ministerio del Interior hace un balance eh, eh, de la acción, eh, la lucha contra la migración irregular y te pone además te su powerpoint, tal, está accesible, lo ves, oye, está muy claro los números, en ningún... Aquí la compañera Ana lo puede decir ahora y yo, yo no he encontrado nunca una diapositiva oye, en materia de derechos fundamentales resulta que hemos conseguido... No, son las cifras donde y se felicitan y se valoran estadísticamente de las personas que han entrado menos. Bien, eh, esto... Eh, y a ver si cómo lo digo bien, eh, porque nosotros, como he dicho antes, llevamos aquí casi 30 años haciendo un informe sobre la derecho humano a la frontera sur, lo cual no va a decir que la frontera sur no no es importante y relevante, claro que sí, pero es importante y relevante por las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en la frontera sur. Ahora, como vía de entrada de las migraciones en el Estado español, la frontera sur es absolutamente irrelevante. Y, y eso es tal cual. O sea, desde el punto de vista cuantitativo es irrelevante. Es la, la última de la cola. Y entonces, y ahora comentamos tres o cuatro cifras que, que, que lo sitúan. Entonces, la recesión que tenemos que, que hacer porque por qué todas las políticas de control de fronteras, de gestión de los flujos migratorios del Estado español y, si me apuráis, de la Unión Europea en general, se están construyendo, teniendo como eje principal una forma de entrar al territorio que es absolutamente residual. Pero ya no solo en el, de, en el debate político, sino también en las medidas y en las herramientas que se ponen, que se ponen en marcha. ¿No? Es, es algo sorprendente, ¿no? porque es que es una vía de entrada muy, pero que muy pero que muy residual. ¿No? Eh, podemos estar hablando, dependiendo de la cifra que pues, la, es la vía de entrada de entre el 5, entre 4 y pico... 5 y 10% de las migraciones por vía regular al Estado español, que entre el 90 y el 95% de las migraciones por vía regular, estamos hablando por vía regular, entran por otros sitios. O sea, si lo de Por eso os ponía la, lo de las cifras de Canarias. Es que esas esa cifras son, cuando hablamos de 1.500 personas o 3.000, que son las cifras... ¿no? Que también, cuando hablamos, por ejemplo, porque cuál es la imagen icónica que se tiene, que se tiene de que se tiene de, de la, cuando tú hablas de frontera y hablas de, de personas migrantes eh, en España, eh, si tú haces una encuesta rápida ¿no? a personas de la calle, a, a quien sea, da igual, a un compañero de trabajo o compañera que tengáis, quien sea, si le pedís casi como a un niño, ¿no? si le pedís que dibuja. A un dibujo ¿no? de, que represente la frontera y la, y la migración en España. Si tú le pides eso a una persona del normal de la calle, te va a pintar a un hombre negro, joven, bastante fuerte, tochete, subido encima de una valla. Esa es la imagen fuerza de... de... Pero es que... ¿Eh? Niño, irrisorio... Nada, eso no eso es cero representativo, pero es que es cero representativo. Y sin embargo, cuando, por ejemplo, muy, de una forma muy acentuada, todo lo hace muy acentuada, cuando la ultraderecha habla de la, de la invasión de las personas va a, Ortega y Smith se va a la valla de Ceuta, de Ceuta y Melilla para hablar de eso, cuando eso es nada. Eso es nada. ¿No? Hay, y aquí como somos amantes totalmente del copyleft y no tenemos ningún tipo de... Bueno, estas son las cifras de Ceuta y Melilla para que veáis. Es que son una en fin, una cosa tan sumamente niña numéricamente hablando. que en fin. Hay un informe que está recién salidito del, del horno que ha hecho la un colectivo que se llama Por Causa ¿no? y en colaboración con la Universidad de carlos III que es súper serio eh, eh, de, con las pocas cifras que he podido ir conociendo me parece que está súper bien hecho sobre la migración irregular eh, sobre las personas que están en situación irregular en, en España ¿no? la, la han publicado hace dos semanas o así salió una noticia en el confidencial creo y, y, y yo ya lo he pedido estoy esperando que me lo envíen, si lo pedí si entráis por causa, os solicitáis el informe y os lo, y os lo envían de forma, de forma gratuita. Y ahí se pone un, un informe serio y sesudo y, y, en fin, hecho muy bien, se pone eh, negro sobre blanco lo que llamamos eh, eh, eh, eh, las afirmaciones que llevamos haciendo de la asociación hace tantísimos años, desde nuestra perspectiva más modesta y de nuestra experiencia más modesta que la frontera sur es absolutamente irrelevante eh, numéricamente hablando eh, como vía de entrada, aunque es absolutamente relevante en materia de vulneración de derechos humanos ¿no? nunca se vulneró, eh, se vulneró tanto para tan poco ¿no? eh, en, en, ese, en ese sentido bien según esta eh, hay diferentes formas de intentar calcular algo eh, que, por definición, como he dicho antes, es muy difícil de calcular. Porque, claro, eh, es, es fácil contar los turistas suecos, alemanes, italianos, franceses o, o británicos que vienen a, a España. ¿Por qué? Porque Entran por su aeropuerto, entran eh, por eh, carretera, se quedan en hoteles. Eh, hay un regi eh, registro oficial ¿no? donde registran esos movimientos migratorios. Los flujos irregulares son más difíciles de detectar. De Pero bueno, hay algunas herramientas que nos ayudan. Hay una pues, muy relevante, ¿no? por ejemplo, que es el padrón. El, el, la, el, sabéis que en el, en el padrón no hace falta que estés en situación regular para empadronarte. Estando en situación irregular ya te, eh, te puedes empadronar. ¿no? Eh, Bien, pues entre las primeras 15 nacionalidades de, de comunidades extranjeras eh, empadronadas en España, ninguna es subsahariana, pero ninguna. Entre, la entre las primeras 15 nacionalidades de personas eh, empadronadas en España, ya sea en situación irregular o en situación regular, la única africana es Marruecos. Pero esa imagen que tenía, que se tiene de personas subsaharianas, tal, tal... Pero es que no están. Las únicas comunidades un poquito más relevantes son Nigeria, Senegal, pero a una distancia sideral ¿no? de, de las otras comunidades extranjeras. Por supuesto, entre las 15 primeras ni están. Bien, pues este informe calcula que a día de hoy eh, hay entre, cuatro, entre un poquito 390.000, 400.000 y 470.000 personas en situación irregular en España, entre 390 y 470.000 personas. Muy bien, tan solo el 10% de esas personas en situación irregular es africana. Pero es que ese 10% entre el 5 y el 6 es marroquí. Y entre el, 5, entre el 4 y el 5 son personas subsaharianas en situación... Irregular. La inmensa mayoría de personas en situación irregular en España son personas latinoamericanas. El 80% de las personas en situación irregular en España son latinoamericanas. Entre de el 60% de esas personas en situación irregular la, la copan tres países. Son Venezuela, Colombia y Honduras. Cada uno por diferentes motivaciones. Y entre esas tres, las más relevante son las personas colombianas. Y esas personas colombianas son las más relevantes, sobre todo, a partir del año 2015. ¿Y por qué a partir del año 2015? Porque desde el año 2015 las personas colombianas tienen exención, exención de visado para entrar en el, en el espacio Schengen. Y entran, y esa, bueno, el 80%, nadie viene en patera desde, desde Honduras o desde... Desde Venezuela, ni, ni, va, ni, ni hay personas venezolanas saltando la valla de, de Ceuta y Melilla, ni en, ni en doble fondo en la, en la frontera de Ceuta y Melilla o pasando el estrecho escondido en un, un, un, un ferry viniendo de. No, vienen en avión. O sea, la principal vía de entrada de las migraciones por vía regular en España son los aeropuertos españoles e internacionales, principalmente. Y es más, que es que la principal vía de entrada eh, de la migraciones irregulares es una migración irregular diferida, porque tiene un protagonismo grandísimo las personas colombianas que entran inicialmente en situación regular, pues tienen excepción de visado y por lo tanto durante 90 días pueden estar libremente en España. Se derivan en situación irregular cuando pasan los 90 días y no se vuelven, y no se vuelven a, a Colombia. Esa es la realidad migratoria eh, española, o sea, es decir, que si alguien dice que quiere combatir la migración irregular, si ese es su objetivo político, tendrá que hacer algo en, la, en el Prat y tendrá que hacer algo eh, en Baraja, porque por ahí es donde entran las migraciones, las migraciones irregulares, principalmente. Y cuando, se habla, y, y cuando se habla de eso, de, de, de, de la imagen, icónica y es que muchas veces la, las personas eh, a base, estos son como los bulos y las la fake news, ¿no? muchas veces te acabas creyendo lo que te dicen 60 veces o que te llega 60 veces al WhatsApp o lo que te llega eh, o que ves 60 veces en Facebook o en Twitter. Pero sin embargo es que lo que nos dice este estudio es lo que vemos en la calle todos los días. Si uno va paseando por las eh, la ciudades españolas, eh, por ejemplo aquí en Córdoba, que Córdoba, por ejemplo, es una de las ciudades con menos población extranjera a nivel nacional. Si la media de nacional está ahí entre el entre 8, 9 10%, en Córdoba que estamos en el 2%, que en Córdoba te tienes que eh, te tienes que ponerte a, a ver una, a buscar una persona, una persona extranjera, que son muy pocas, una ciudad de casi 350.000 habitantes. El, el 2% es que son muy poquita gente, son muy pocas que le tienes que buscar. pues El perfil mayoritario de personas que ves corresponde a lo que dice, a, a lo que dice este, este informe. ¿No? Entonces un poco la, la pregunta es ¿por qué eh, si las cifras muestran que la, eh, que la frontera sur es una vía irrele casi irrelevante o, o residual de entrada de, eh, de flujos migratorios de personas migrantes por, eh, por vía irregular. ¿Por qué se pone el acento de todas las políticas migratorias y control de frontera en España en una vía tan irrelevante? ¿Y por qué se hace de una forma tan poco respetuosa con los derechos, eh, con los derechos humanos? Aquí cada uno puede tener su, su interpretación. Yo creo que uno, uno de, gran, de los grandes motivos es la visibilidad que tiene la forma de, migrar, de la forma de llevar a cabo esa migración irregular en la frontera sur. La fuerza que tiene de esa imagen, de ese, de ese hombre negro fuerte en... Eh, intentando traspasar una, un, un, una valla de, eh, de varios metros de altura coronada con, eh, con espinas, como que corresponde mucho más a, una, a un discurso de invasión que una, señor, eh, una señora de cuarenta y tantos años, col, eh, colombiana, con su, con su maleta de ruedas entrando por... Por baraja, ¿no? porque esa es otra de las cifras, ¿no? que es de la de la migración regular, son mucho más, eh, eh, el 55% de ellas, eh, de ellas son ellas, son, son mujeres eh, Latino, latinoamericanas. Es como una idea, si yo quiero vender o yo quiero eh, construir un discurso político de mm, invasión migratoria, la fuerza que tiene la imagen de esa valla de Ceuta, de esa valla de Melilla, con esa persona, casa mucho más con la, la señora colombiana de cuarenta y pico años con su, con su maletita entrando tranquilamente por, eh, por por Baraja o por... no, tranquilamente muchas veces que no entras tranquilamente tampoco por Baraja y el Prate ¿eh? entenderme que hay personas que pueden contar experiencias muy permitidme el término, muy chunga en el aeropuerto, pero sinceramente son diferentes las circunstancias ¿no? entre cómo entra en el Prate en Baraja, cómo entra eh, por Ceuta y Melilla o llegando en un cayuco a, a Canarias. Quizá eh, esa extrema eh, vulnerabilidad que tienen las personas y esos medios tan absolutamente precarios que se utilizan en la frontera, azul, eh, frontera sur paradójicamente hacen, eh, lo hacen un, un objeto mucho más mm, apetitoso para esos discursos criminalizadores de la migración. Y ahí, como sociedad, tenemos que pensar si compramos el ticket ¿no? de, esto. Estaba por trabajo, estaba, estoy leyendo ahora mucho con todo el tema de esto, de, de los bulos, de las fake news ¿no? de, y, y de todo esto. Y, el, y al final acaba reflexionando de la responsabilidad social y ciudadana que tenemos a la hora de analizar críticamente la información que, que nos llega, ¿no? Tanto desde lo primario, desde seleccionar fuentes, a incluso habiendo hecho una buena selección, entre comillas, de fuentes de información, incluso a través de fuentes que te parecen a ti fiables, te pueden llegar, eh, te pueden colar muchos goles, ¿no? En, en ese sentido. Entonces, yo creo que socialmente tenemos que, eh, primero, hacer ese análisis de si me quiero comer esto o no, y segundo, si esto para mí es un, un, una cuestión social y políticamente prioritaria o no, porque efectivamente a día de hoy, no, eh, tras, con esto ya con, voy concluyendo y, y si queréis como, eh, debatimos algunas cosillas, y eh, planteamos algunas cosillas, en, toda, en el momento pandemia la, eh, las migraciones ha habido como diferentes momentos. Desde el momento inicial de desaparición del foco, parecía que no había personas, eh, personas migrantes ¿no? en, en España. La invasión migratoria se había, se había tomado vacaciones con eh, la pandemia. Ya no eh, Las migraciones habían desaparecido del, del foco problemático no social y político. Ni Vox hablaba de, de migraciones durante los, el primer mes y pico de la pandemia. Después hubo un segundo momento donde incluso se tomaron algunas medidas positivas, ¿no? vamos a decirlo así, ¿no? sí, sí que se, sobre todo en el tema que ahora vamos a hablar, en materia de, de jóvenes migrantes estutelados y estuteladas, incluso se abrió, eh, se hizo alguna modificación a la hora de acceder a los permisos de residencia y trabajo, que bueno, pues no podemos valorar que mejor que se dé esa modificación que no. Se hizo alguna alguna tímida eh, modificación para que las personas pudieran ir a trabajar a, al campo, se hizo alguna modificación tímida para impulsar los expedientes que se habían quedado paralizados con la pandemia, alguna que otra tímida también en materia de requisitos para la familiar. Y bueno, pues perfecto, mira, un poco, no nada que ver con la, por ejemplo, la regularización que hubo, eh, que ha habido en Italia o en Portugal, pero bueno, no está mal. Hasta que cuando se ha ido acab acabando la pandemia, de nuevo se ha sacado el discurso ¿no? de criminaliza criminalizador de las migraciones, el discurso de pobres contra pobres y el discurso ¿no? como el señor Espinosa de los Monteros que dijo en español, en francés y en inglés, en una comparación, no vengan ustedes aquí, aquí no hay dinero, ¿no? Eh, que no hay ni para nosotros, no vengan ustedes aquí a quitar lo poco que tenemos. Lo dijo el señor Espinosa Montero en una rueda de prensa, primero en castellano, después en inglés y después en francés, para que todo el mundo le, le entendiera. Entonces sí que es cierto que estamos en un momento un poco crítico en ese sentido de posible eh, terreno abonado, todas las crisis sociales, económicas y como las que afrontamos, ¿no?, eh, ya con la que nos estamos comiendo ya estén abonado para el discurso de los españoles primero de el de fuera me lo quita pues también como sociedad tenemos que ver si queremos comprar ese discurso o si queremos cifra porque hay veces que es difícil explicar cosas pero cuando la cifra cuando la realidad no, no apoya, pues también quizás sería un ejercicio responsable construir un, un, un discurso social y político que cuando menos como mínimo se base en lo que hay. Y, de, y cuando uno se basa en la realidad puede tener diferentes perspectivas ideológicas, pero por favor el discurso, el debate político situándose en la realidad de las migraciones eh, en España. ¿no? Poco tiene que ver con esa... Ese cuento de la invasión, ese cuento de, de, lo, de las llegadas descontroladas que, tan, que tanto coste en sufrimiento humano, en, en violación de derechos humanos y al final en vida, lleva teniendo en la frontera sur pues, desde hace 30 años hasta, hasta nuestros días. ¿Vale? Pues hasta aquí el rollo que os he soltado y... Gracias a la interrupción de la compañera para oxigenar esto un poco y si, no sé, si queréis comentar alguna cosa. Una... Adelante. Sí que es cierto que hay determinados perfiles migratorios que son más amables o más socialmente y social o políticamente aceptados y o aceptables que otros por diferentes motivos. A ver. Eh, es que cuando de nuevo la, la, la palabra migración cubre todo movimiento de personas que va de su sitio de origen y se instala en otro sitio ya sea temporalmente o de forma definitiva, por múltiples motivos. O sea, las personas británicas, alemanas, eh, suecas, noruegas, tal, que se mueven de sus países de origen y se instalan temporalmente o de forma definitiva en, en territorio español, son personas migrantes. Igual que lo, las personas españolas que nos vamos a trabajar a Reino Unido, a estudiar a, a Francia, somos personas migrantes. La persona que salió de, de mi pueblo, de Montilla, y se fue a, a Cornellá a trabajar, son personas migrantes o que sean personas migrantes eh, internas, ¿no? Entonces, hay una categoriz categoriz categorización de personas. Y hay una categorización social Política y jurídica, porque, como hemos dicho, porque han venido tantísimas col personas colombianas? Porque tienen excepción de visado, porque se le ha abierto una vía legal y segura de moverse, aunque sea temporalmente, porque no se le completa. Porque si esa persona que es colombiana, que no viene de turista, viene en algunas ocasiones huyendo de una situación de violencia y de persecución grave. Colombia la siga viendo, porque haya, aunque haya, se haya firmado un, un acuerdo de paz, de paz, siga viendo, o viene a, buscarse, eh, a, a buscar mejores condiciones eh, socio, socioeconómicas. Entonces, no abras eso eh, para que venga aquí eh, bien, eh, entre comillas, para que puedas venir eh, sin tener que meterte en, eh, en un cayuco, o, pero a los tres meses te condeno a, a la irregularidad. Entonces, digamos como tres categorías de personas. Por ejemplo, en este caso eh, hay como una pirámide donde en la cúspide estaríamos las personas españolas, a, a nuestro mismo nivel desde el punto de vista de la movilidad, las personas de, la, de la Unión Europea, las personas que son ciudadanas de, de la Unión Europea, después aquellas personas que tienen eh, ex, eh, exención de visado y después, en último caso, que aquellos países que necesitan visado sí. para, para moverse dentro de entre los países que necesitan un visado para moverse, aquellos donde es factible conseguirlo, donde tú puedes solicitar un visado y racional, con razonable eh, posibilidad de éxito te lo pueden dar, y aquellos países con, donde la posibilidad que pida una persona normal pida un visado eh, tiende a cero la posibilidad que, que, que se le dé. Es toda una, una categorización de, de personas por su origen que por determinados eh, eh, intereses, eh, eh, tanto político, económico, o incluso de, de, visión, de percepción social del origen de, nacional de esas personas, la hacen más aceptable eh, eh, eh. Hola, hola, hola. o menos aceptable. No, de, de hecho, incluso eh, en algunas veces dentro de los desvaríos ¿no? de la ultraderecha hay veces que dicen eso, que, que, le, que, que hombre, que una cosa sí. es un colombiano y otra cosa es eh, un subsahariano, que son cosas totalmente diferentes. Una cosa es un venezolano y otra cosa es un marroquí, no, porque son personas que cultural y socialmente están más cercanos que cuando se habla de si hace falta a personas migrantes, personas que tengan una cultura eh, eh, más cercana a... Lo que es la cultura española, que eso es también, eso de la cultura española tendríamos que hablar largo y tendido a ver qué es eso, ¿no? Eh, pero bueno, es, es todo un compendio de, de motivaciones, tanto eh, sociales, políticas, económicas, jurídicas, que acaban eh, cayendo en personas concretas. Entonces hay como categorías de ciudadanía, desde la ciudadanía plena, desde el punto de vista político y jurídico a la no existencia legal de ¿no? aquellas personas que se encuentran en, en situación irregular. Entre medias, dependiendo de dónde esté, así va a poder ejercer de una manera u otra. Hola. Sí. Vale, no, vamos a usar el micro para las preguntas, ¿vale? Sí. Eh, hola, yo sí. quería preguntar, digamos, para el asunto de la, de la fake news, ¿no? la, eh, eh, también la, la posverdad, etcétera, si ¿sí sería necesaria una mayor eh, educación mediática, tanto en el sistema educativo como fuera de, del mismo, ¿no? a, a través de agentes tipo, agentes tipo ONG, asociaciones, y bueno, también desde el profesorado en general. No, ahí sin duda, sin duda, ¿no? el, eh, esa, y, y sobre todo porque... Eh, no, vamos a ejercer, en teoría, yo eh, profesionalmente me dedico a la educación, entonces, eh, en de, los diferentes niveles educativos, entre otras cosas, estamos formando, estamos formando ciudadanía, estamos formando a ciudadanos y ciudadanas. Y es que esto no es ni malo ni bueno, esto es una herramienta. ¿no? Y esto es lo, lo que estamos, y, la, y, y gran parte de nuestros derechos fundamentales esto es un, un elemento fundamental a la hora de, de, ejercer, de, de ejercerlo y, y entre ellos la libertad de expresión, la libertad de, la libertad de, eh, la libertad de opinión y la, eh, el, todo lo que tiene que ver con la libertad de información, tanto la libertad de prensa, como porque antes había como dos dimensiones en la libertad de prensa, una activa, el emisor de la información y otra pasiva, ¿no? que era el receptor de, de la información y el rector el de la información tenía el derecho de recibir una información veraz, ¿no? eh, pero aquí sentado, ¿no? este canal, pero esto ha hecho que esa dirección única se haya roto. Entonces ya no eres tú una, un lector de un periódico ¿no? o, el espectador, o un radio oyente o un telespectador. Las personas ahora participamos activamente en la construcción de la, de la información. Y eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y tiene cosas malas, porque tu cuñado se convierte en creador. Eh, el papel del period, de un periodista ahora lo tiene tu cuñado, que te pasa un WhatsApp diciendo esto no es fake news verdad eh, eh, soy un trabajador de, del SAE del Servicio Andaluz de Empleo y quiero denunciar porque esto no sale en los medios que toda persona marroquí que viene a recién bajada a la patera se le da una prestación de 600 euros y por cada hijo que tienen son le dan 400 euros más eso y eso es tu cuñado y, y para para ti tu cuñado es una persona fiable, entonces efectivamente me parece fundamental y es porque ahora vamos a ver, tú lees mmm, La Razón y tú lees el diario.es y tú tienes la capacidad para decir de filtrar de dónde viene cada noticia, de cuál es la línea editorial de La Razón y cuál es la línea editorial del diario.es y tú eres capaz de delimar ¿no? eso y salvo que sea un, un hooligan de, de un sitio o de otro, tú puedes decir, oye, pues mira, esto me lo están contando así porque la línea editorial de este medio de comunicación es así. Pero cuando es tu cuñado, ¿cuál es la, la línea editorial de tu cuñado? Entonces sí que me parece esencial eso que has dicho, ¿no? esa, cultura, esa cultura de gestión de, de medios digitales y de, la, y de de este tipo de ejercicio, nos decía oye pues mira tienes eh, no te puedes tragar todo sin filtro ¿no? y, esa, y el, el confirmar fuentes y el confirmar lo que pasa que eh, vamos, eso es contracorriente no sé si me explico o sea porque la inmediatez el clic los mensajes de una no como esto que hay en todas las redes sociales que me parece eh, muy significativo uno de de, la, de lo efímero las la historias, ¿no? Me parece muy curioso y me parece muy, muy demostrativo de, de lo efímero. De, yo pongo algo y en 24 horas desaparece. Pero yo creo que no es solo que yo ponga mi, mi foto, ¿eh? que me he puesto, de, vengo del gimnasio, de la playa, así... y dura 24 horas, lo cual es irrelevante, no pasa nada. Pues guay, si te ves guapetón o guapetona, pues está estupendo. El problema es que la información relevante tiene esa misma fecha de caducidad que una historia de, de Instagram. Y eso es complicado. Y, y, y en eso hay que hacer un esfuerzo brutal de, de educación, sin duda, pero sin duda. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero que es complicado. Yo digo, yo, yo estoy en la última parte del sistema educativo, en la universidad. Pues mi alumno o mi alumna, con veintipico años, en ese sentido, están en, en infantil de discernimiento, de discernimiento de eso y eso es muy complicado pero totalmente de acuerdo que es clave ¿por ahí alguna preguntilla más? ¿reflexión? ¿no? bueno pues muchísimas gracias por haber aguantado ahí impertérritos y impertérritas y si queréis da, descansamos cinco minutitos y pa, no, vamos seguimos sin desca, sin descanso pues, pues ya está, ánimo no, no hay dolor eh, pues Ana sin descanso, vamos